Lo que no entiendo es el tema este de la personalidad. Es yo, si no está actuando, no. Vos ves, un, ves, un, ves a alguien y qué sé yo, qué sé por si está haciendo como es ¿eh? o no. Digo, Actuar es ser ser de la manera que no sos, pero ¿de qué manera sos? Yo no todo el tiempo está cambiando de manera de ser. Cuando estás haciendo una, no sé, el papel de algo, ¿te la querés disimular querés algo? Ya fue, ¿Querés mentir? O, y bueno, también estás, estás actuando, ¿no? Estás siendo un mentiroso, recorta. A mí me pasaba que si yo iba y decía No, o sea, que caminé como 80 cuadras Siempre había un pelotudo que me había visto y decía Mentiroso, caminaste 8 O sea, no es de exagerado O sea, a uno le etiquetan de exagerado Si una vez en su puta vida dijo que había caminado 80 cuadras en vez de 8 No es que no haya diferencia Pero claro, yo no estaba contando que iba con una mochila Que me había doblado el pie Que estaba re cansado, que no dormía Que había estado corriendo Que había empezado a no hace dos días O sea, que no eran 8 cuadras Para mí, eran 80 cuadras Bueno, entonces a partir de ahí sos un exagerado, a partir de acá sos un cagón, a partir de acá sos un hijo de puta, a partir... resulta que tenés un montón de etiquetas y vos sí, decís, soy un montón de cosas. ¿sabes? Yo tuve una etapa en la que dije, bueno, soy una egoísta, soy una orgullosa, soy una exagerada, soy... No sé todas las cosas que era como, yo dije, puta, ¿cuándo elegí ser esto? Digamos, hay una cuestión de que todos queremos ser todo, esa es la verdad. El que no lo sabe es porque no, nunca se lo preguntó o cuando se lo preguntó no se va a respondérselo. Sinceramente no sé lo que soy, pero porque todos los días soy alguien diferente. Es un poco cuando la gente te dice: estás oh, actuando hoy? No, hoy no es que vine con ganas de actuar hoy. Soy una persona que no tiene nada que ver con lo que era ayer, pero estoy actuando. No sé, no sé quién, quién soy yo no actuando, por ejemplo. ¿Qué hizo es actuar? Para mí actuar no existe. boludo yo creo que todos queremos en algún momento tener un poco de cada vida. ¿Qué asesino alguna vez no quiso ser el asesinado? ¿Qué asesino alguna vez no quiso ser el asesinado? Hoy soy una persona que no tiene nada que ver con lo que era ayer.